Gente YouTube, eh, como ven, está nublado por hoy. No puedo subir eh, más de tres videos a la vez en cuando tenga trabajo por hacer, ya que la prepa me han mantenido bien ocupado con tareas. Si en caso de que no puedo subir videos, esto puede ser para una emergencia en caso de que esto suceda ojo solo quería aclarar que esto es un aviso porque lo, será bueno porque será lo, lo que ya les mencioné recién aquí es Dark Luigi de Youtube nos vemos hasta la, hasta la próxima. Bye.